Asociación de, de la de, jubilado, de, los de Molina de Aragón, haciendo morcilla y morteruelo, venga. venga, allí, la no lo vea. morteruelo, Ay, rico, rico, Ay. rico, rico, rico, del morciruelo, sí, sí. ¿Cuál es la mejor morcilla de España? Hombre, muchas, pero la de Molina la mejor, está claro. Oye, la, la, la de, de Molina de, la de, de Aragón. La de Soria. ¿Sí?